Cualificación con TTS Buenas prácticas y uso seguro de Zoom en la administración pública. Los tiempos están cambiando. Las medidas de seguridad y distanciamiento, el teletrabajo, la conciliación, la dificultad de desplazarse e incluso muchas veces la eficiencia... Cada vez son más los motivos que nos empujan a comunicarnos de forma virtual, tanto en nuestro entorno laboral como personal. Y la administración pública no se puede quedar atrás en aprovechar la flexibilidad y agilidad que proporciona el desarrollo de reuniones y plenos mediante videoconferencias. ¿Tienes dudas acerca de cómo utilizar Zoom de forma segura y eficiente? Entonces, necesitas el curso